Las elecciones? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cómo visualizas tú el tema del de Colegio Médico Dominicano eh, a partir del problema de salud en la República Dominicana que no escapa San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte? Bueno, realmente nosotros tenemos un arduo, arduo programa que hemos eh, realizado, que hemos expuesto y que quisimos compartir con los televidentes de este tan visto programa de mañana. Y nosotros hemos recorrido toda la provincia, en las diferentes jornales, los diferentes centros de salud, y hemos recogido cuáles son las principales inquietudes y necesidades de los médicos a nivel provincial, eh, a nivel nacional, pero principalmente a nivel provincial, que es donde nosotros vamos a ganar con más del 60% de los votos de todos los colegas. ¿De 60? ¿60? Sí, Una pela. Claro. Eh, o sea, eso quiere decir que Marco Bonilla no tiene mucho apoyo aquí. entre los pero médicos. Es que que a ganar aquí. Miren qué es lo que sucede. Tradicionalmente, eh, los médicos han querido que se haga un cambio. Normalmente han habido dos tipos de gremios que se han heredado lo que es el filial Duarte del Colegio Médico Dominicano. O sea. Eh, dos grupos que dicen, bueno, te, tú eres el vicepresidente actual, pues entonces después te toca a ti, pero ¿qué sucede? La mayoría a nivel nacional critican eh, la era de Trujillo, que duró muchísimo tiempo, critican los 12 años de Balaguer, critican... El chimoso de Critican que se quieran reelegir, etcétera, etcétera, pero entonces en los gremios, en los, en los diferentes uh -huh. gremios pues no se critica muchas veces que quieran quiera la continuidad. Entonces, este grupo que está actualmente tiene más de seis años prometiendo la misma cosa y haciendo lo mismo. Decir a... ver, o sea, cambiando de personaje, exactamente, pero la, la, la misma idea. Con decir, son compañeros míos todos, buenas personas, buenos médicos, prestigiosos, pero ¿qué sucede? Que en esto hay que tener cierta gerencia eh, para poder hacer lo que es... Un programa de gobierno que facilite a todos los colegas médicos a realizar, por ejemplo, diferentes servicios. Que ellos no han logrado en los seis años. Que no, no se, logrado, que no se ha logrado. Por ejemplo, el actual vicepresidente, Ay. el actual vicepresidente de quien ustedes mencionaron, entonces, sí ha habido ¿A que eh, mencionaron, lo... a cole... a mencionaron a al colega de la otra boleta a, cuál, a, cuál? a que está en segundo lugar. ¿Pero quién es ese? Bueno, ustedes lo acaban no de mencionar. Es... Pero no entiendo, no o sea, el primer... pero el el No la médicas, no no, no, eh. Pero, pero mire qué lo sucede. Está bien. No, pero mire. pero mire. Lo pareció así que yo ahí que nosotros, por favor. Nosotros, por ejemplo, nosotros venimos a promover una candidatura de nuestra campaña, de nuestra plancha, ...de lo que nosotros queremos hacer. Exacto. Entonces, lo que los demás quieran hacer, bueno, pues entonces... Exacto. ...hay que ver si lo han hecho doctor, en el tiempo que doctor, han estado. Esto es una, nueva est pues una est etapa, pero etapa, pero quiero, decir, quiero decir algo, político, hay algo importantísimo... Yo iba a preguntar que si después sí. va a como candidato sí, pero a ver qué. hay algo importante que quiero decir, que muchos médicos no saben... Eh, ...y que yo creo que es una especie de engaño al electorado. El actual vicepresidente del Colegio Médico Dominicano en la provincia de Duarte es el compañero que ustedes mencionaron. El doctor Marco Bonilla. Exactamente. Entonces, si es el vicepresidente actual y se supone que nosotros queremos un cambio, no podemos entonces votar por las mismas autoridades que están ahí. No sé si me doy a entender. Sí, Ahora, perfecto. hay casos en que ha habido una excelente gestión en algún gremio. Entonces, se dice, vamos a poner el vice, porque hubo una excelente gestión. Pero ese no es el caso, según el censo y según lo que nosotros hemos recogido en las diferentes provincias. Doctor, eh, hay que resaltar, o tenemos entendido usted y no, nos ayuda, que usted ha sido presidente de la Asociación de Ortopedia. Exactamente. Precisamente esa fue una de las razones por la cual más de 150 médicos se acercaron a nosotros confirma y ahí fue que nosotros aceptamos la candidatura cuando vimos este gran apoyo. Como presidente actual de la Regional de Ortopedia, nosotros hemos conseguido código eh, con ayuda del presidente nacional de Ortopedia Hemos hecho paro de, de labores con la principal, una de las principales ARS del Estado, la ARL, eh, por incumplimiento de acuerdos. Nosotros hemos logrado que la sociedad de ortopedia se pueda reunir en la provincia y en la región mensualmente con actividades académicas ininterrumpidas. Hemos hecho congresos aquí a nivel local para todos los residentes médicos generales y ortopedas todos los años en nuestra gestión. ¿Qué pueden esperar los médicos en su gestión, en caso de usted ser el... el, el Entonces, nosotros queremos interponer esto que, estos logros que hemos hecho en la sociedad de ortopedia queremos llevarlo a nivel nacional, ya, eh, a nivel provincial, ya que eh, consideran la mayoría que lo hemos hecho bien. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer para contestar la pregunta? Una inquietud... Que ha surgido y que es el sentir de que la mayoría de los médicos es que en la provincia se pueda hacer autogestión, que usted pueda ponerse al día como colegio, como médico, yendo a las oficinas de nosotros, que no tenga que ir a Santo Domingo. Hasta para usted comprar una placa para el carro, tiene que ir a Santo Domingo. Entonces, ¿por qué no haberla aquí y que el médico la pueda obtener? Para usted pagar 500 pesos, tiene que pagar 2.000 para ir a Santo Domingo. Entonces, ¿para qué está la filial Nordeste? Tenemos un club y no quise traer fotos de las condiciones como se encuentra la piscina descuidada, o sea, en, prácticamente en desuso cuando antaño se podía utilizar antes de la gestión actual. Aquí. Entonces Aquí hay un club de sí, colegio sí, médico, sí, pero nadie lo sabe. El, es el que está para allá. Para, sí. Pero botado en del Artillo. mundo, Exactamente, pero si ustedes van... Pero los clubes siempre están en lugares así. Sí, sí. Sí, pero no es porque esté allá, porque eh, el hecho de que esté allá, pero si está limpio, si usted puede ir con su familia claro. y, y, y utilizarlo, pues no hay ningún problema. Sí, pero ¿no? tiene vida. No tiene La vida. Es el ¿no? problema, que está, está descuidado. Cuando viene a ver, usted mete a un hijo suyo a la piscina y cuando viene a ver, tiene que sacarlo a una emergencia por el descuido. Entonces nosotros, que somos el sector salud, que somos los médicos, entonces debemos cuidar lo que es la higiene y debemos mantener ese club que esté acto eh, para todo público. Y esa es una de las propuestas que estamos llevando, además de la lucha contra las ARS, que ya lo, lo hemos hecho de la Sociedad de Ortopedia, ya que son el imperio que realmente tiene esclavizado prácticamente a los colegas, a los médicos, y algo muy sensible y es la parte humana, eh, un, mi, mi esposa es odontóloga y al mismo tiempo es profesora, se enferma un, un, un profesor o se le quema una casa, en todas las escuelas ustedes van a ver que se va a saber y van a recopilar dinero para ayudar a esa persona. En el colegio médico hemos, eh, tenemos prueba de que muchos colegas que se han enfermado hasta con cáncer van y piden la ayuda eh, de los planes sociales, le dicen, no, nosotros no sabemos de eso, eh, nosotros no. tienen que ir a Santo Domingo y ¿No se médicos la ponen difícil. Bien y siempre tienen una situación económica ah, bastante holgada. Sí. Bueno, eh, eh, doctor, pero, doctor. pero es una percepción, Esa es una percepción que hay de que todos los médicos la van muy bien. Eh, en nuestra plancha, más del 50% de los miembros son pues, no son ricos. No. Son personas, por ejemplo, algunos de los más jóvenes que nos acompañan, médicos generales. Eh, médicos familiares, médicos emergenciólogos, que muchas veces después de hacer especialidades, después de 11 años de estudio, pues no encuentran una puerta abierta en una clínica. ¿Quién es su candidato a nivel nacional, doctor? Nosotros vamos por la plancha número uno. Eh, nosotros no no estamos... ¿Pero quién es el candidato? Porque vamos, no tan... ok, eh, para que ustedes sepan, Exacto. cuando nosotros hacemos las elecciones en el Colegio Médico Dominicano, uh -huh. pasa un poquito parecido a la candidatura de, de senadores y diputados oh. y o a las candidaturas de regidores y síndicos. Ustedes saben que ustedes pueden votar por un síndico sí, y al y mismo la tiempo la pueden votar por el regidor. O sea, se Entonces se puede fraccionar. Se puede fraccionar. Entonces, nosotros vamos por la boleta número uno. Nosotros estamos eh, exhortando a todos los colegas que voten por la boleta número uno. Mírenla ahí en la pantalla. Esos son los médicos que van a representar la filial, la ¿no? filial Duarte. Eh, la mayoría conocido, personas como la doctora Chestaro, tenemos de todas las especialidades para que se sientan identificados y representados. Te, te acompañan algunos médicos acá. Eh, bien, bien, bien fortalecidos. ¿Por qué? Porque los médicos, por ejemplo, nos levantamos a las 6 de la mañana la mayoría vamos, tenemos, mujer, tenemos hombre, sí, pero yo conozco yo, conocer. Conocer. yo conozco, yo conozco, yo conozco de gremio de los médicos, Ahora entonces, sí no exactamente, no sé de a qué sí, hora se levantan los abogados, pero yo sí sé que nos levantamos la mayoría a las 6 de la mañana, vamos a los principales centros, vamos a los, tenemos que tener tres y cuatro trabajos para poder sobrevivir eh, como persona y tener dignidad eh, para poder suplir, pues, eh, la canasta familiar a, a nuestros hijos, entonces, la mayoría de los médicos, no tiene la posibilidad siquiera de poder comer en su casa por los diferentes tipos de trabajo que tiene que eh, tener. Entonces, si no hay una mano amiga de un colegio médico que evite pues, el maltrato en los hospitales eh, de parte de las autoridades, pues que los médicos tengan un lugar, un remanso de paz, un remanso de tranquilidad, que sea un cáncer, que sea una enfermedad, pues eh, no importa la cantidad de dinero que tenga cualquier familia, un cáncer se lleva todo. Entonces, por eso se necesita un colegio médico fortalecido para, por ejemplo, cuando hay que luchar las tarifas de las ARS, que ustedes no sé si saben que son 300 pesos que se le daba hasta hace poco por una consulta, cosa que eh, ya se subió a, 500, a 200 pesos, a 500 200 sí. pesos más eh, que realmente 500. Y no va la atención primaria, se pospuso. La atención. Porque yo creo que el gremio debe trabajar por la eficiencia. Sí, también también sí. el, el, cobro, el cobro que se hace por consulta cuando no se tiene el la, carnet también es excesivo. El reintegro. 3 mil pesos por una consulta de un médico. Pero, es, Amado, es, yo es quiero hacerle la pregunta, espérate, doctor. Espérate, que te manda a ti a hacer, a hacer analítica y luego que... Oye, y cuando tú llevas la analítica también tiene que, que no, cobrar. A mí también no, hay abuso a, a, en el manejo de, esos, de esas cantidades. Realmente, por Pero ejemplo... Lo digo porque aquí hay una situación en ese sentido no, es que el no, pobre no puede ir al, al médico y se tiene que ir al hospital verdad. a que lo tiren allí. Y, y realmente, lamentablemente. Lo que se, a lo que se, se debe aspirar... ¿Pero ¿Cómo que lo tiren allí? Pero el colegio médico también tiene que supervisar esa... ¿Eso doctor a Realmente yo creo y considero que... Carolina. Por ejemplo, lo que nosotros hicimos en la Sociedad de Ortopedia, porque todavía no es, aunque tenemos la mayoría de los médicos a nuestro favor, todavía no somos, eh, todavía no nos han elegido. el miércoles que nos van a elegir. Entonces, ahora, como presidente de la Sociedad de Ortopedia, de la Regional Nordeste, nosotros pusimos un tope para evitar esos abusos y que la población, porque nada más no es buscar beneficio para los lo médicos. Eh, uno de nuestros lemas es el bienestar del médico y la salud del pueblo, Exacto. porque nosotros de es una, hecho... Es esa, muy es buena, la, buena. esa es la pregunta que yo quería hacerle, ¿de qué se beneficia el pueblo, por ejemplo, de un colegio Por ejemplo, si hay una infraestructura, una infraestructura inadecuada, el colegio médico está ahí para que entonces eh, las autoridades en los hospitales remodelen esas ese lugar o remodelen ese departamento, o cuando hay una mortalidad materna, pues el colegio médico tiene que estar ahí Tratando, por ejemplo, en el área de, de cirugía, si vemos que las condiciones no son adecuadas, pues podemos hasta cerrar. Pero un ese médico es un sí. vigilante. Exactamente, vigilante. Sí. ¿Y con relación a, lo, a los médicos que, que llevan a cabo malas prácticas? Ningún médico quiere, sí, pues, como de ningún ¿Cómo? profesional, eh, hizo un ingeniero un edificio y se cayó una viga o vino un terremoto. Pues hay que investigarlo, ¿verdad que sí? Sí. Pero no creo que ese ingeniero... Adrede, haya querido que se le caiga se le caiga el edificio. Los médicos son muy solidarios por <risa> <para> los <padres>. <risa> no, <risa> no parece uno. con <risa> negligencia, <que te> <risa> Bueno, gracias, a, gracias, doctor. Muy agradecido Éxito de su presencia de su acá. Manera. Muchos éxitos. Que interrumpa las elecciones sí, el miércoles. No. El miércoles tempranito eh, que está ahí desde las 8 de la mañana hasta las 4, 6 de la tarde, pero preferiblemente queremos eh, que vayan temprano a las 8 para que ya antes de las 4 pues, seamos De 8, podamos nosotros... De la tarde. ¿Dónde exactamente. ¿Dónde a ser, eh, va a haber una, eh, una, urna, una urna solamente en el Hospital San Vicente de Paul ahí va a ser para bien. tener pues, mayor control. Me gustaría que si es posible, un videito corto de 30 segundos que tenemos ahí para que ustedes vean pues, la dinámica que nosotros tenemos... De sangre nueva. De cambio. No será automatizado el voto ¿no no doctor. No, no no. Ahí no, hay ¿no? Doctor, pues no. no me se, me no se no me escucha. Me... Lo estás escuchando en casa. Necesitamos un cambio en la filial Duarte del Colegio Médico Dominicano. Es tiempo de la renovación y dignificación de nuestra clase médica. Por un colegio médico más moderno y funcional. Por el rescate de las instalaciones de la filial Duarte Colegio Médico mucho Dominicano. Mucho. Por un colegio médico que se interese por ti, por mí y por todos. Por la defensa del médico general. Este 13 de noviembre, acompáñanos. Sé parte del cambio. Y a ti, médico familiar, para que nuestra voz puedan escuchar, por Milton debemos votar. Vota por el cambio. Vota por mí. Vota por ti. Vota por este gran equipo que nos acompaña. Nada, Felicidades muchos sí, éxitos en estas elecciones sí. al colegio médico provincial Duarte así es que hay, hay que pero, ponerle ese ojo al doctor porque se va a ser un líder ya es un líder sí, sí, sí, no pero la forma como tiene y la experiencia <risa> política el doctor no es fácil el doctor tiene todavía molestia por el accidente que tuvo y por eso anda con un cómo se llama esto doctor? un caminador. un andador pero un andador médico ortopédico porque Exacto, <risa> sí, okay. Bueno. De mañana